Bueno, pues yo estoy participando de dos formas, la primera es con un stand de Alegría Sexología y de la Asociación Sexualidad y Discapacidad y también ayer pues tuve la oportunidad de ofrecer una ponencia sobre educación sexual y discapacidades. Claro, porque en la conferencia encontramos distintas actividades, además de los stands tenemos conferencias, tenemos voluntariado, eh, terapia con caballos, bueno, centrándonos en lo tuyo, cuéntanos un poquito si nos acercamos a tu stand, ¿qué tenemos, qué nos encontramos? Pues en mi stand pueden encontrar fundamentalmente materiales educativos para trabajar la educación sexual, tanto en formato bibliográfico, es decir, algunos libros o algunos cuentos también para trabajar educación sexual con los más pequeños y pequeñas, algunos juegos también de educación sexual y algunos materiales que nos permiten también didácticamente pues acercarnos al conocimiento del propio cuerpo, ¿no? materiales eh, didácticos del cuerpo humano, también de la reproducción, también incluso de anticoncepción, que se pueden tocar, que se pueden oler. Y bueno, también es un poco eso, ¿no? que la gente pueda puede meterse en el stand ya no solo viendo, sino tocando ¿no? y preguntando. O sea, es un stand accesible, uh -huh. haces el conocimiento accesible, ¿verdad? Eso es lo que se intenta, ¿no? que por lo menos que todo el mundo pues, pueda, no solo mirar, que todo el mundo se queda mirando y dice, ¿se puedo tocar? Pues por supuesto, bueno. está para que se toque. Pues yo lo valoro estupendamente, la verdad que ha sido un punto de encuentro de mucha gente de, que trabaja tanto en el ámbito de la discapacidad como personas con, con diversidad funcional que se han acercado por aquí. Yo he tenido la oportunidad de hablar tanto con gente de diferentes entidades como personas con algún tipo de discapacidad que se han acercado incluso a consultarme y ha sido yo creo que un espacio de aprendizaje en el que ha habido muchísimas ponencias de mucho interés y mucha calidad y a ver si se repite, ¿no? Trabajo en equipo, poner en común inquietudes y necesidades, en mi ámbito concreto, como es el de la educación sexual o la atención a las sexualidades, pues se ven muchas carencias, que haya un espacio visible ¿no? sobre la sexualidad, que es algo invisible para muchas personas con discapacidad, para su entorno y además que no saben dónde obtener esa información, eh, ha generado eso, un punto de encuentro, de consultas muy comunes entre muchos profesionales y familias y personas con discapacidad. Yo creo que ese es el mayor valor de haber puesto un stand visible sobre sexualidades.